Hola, buenos días. La editorial El Viejo Topo me pide que hable con algo más de extensión de mi libro la base material de la nación, el concepto de nación en Marx y Engels. es Decir que, que, ante todo, es un trabajo de investigación a través de, de las fuentes conservadas, tanto teóricas y económicas y filosóficas, como prácticas, sobre todo, artículos de prensa de los fundadores del, del, del marxismo. El objetivo es verificar o desmentir si existe o no una teoría subyacente de, de, de la nación y una metodología eh, subsiguiente para estudiar los, los hechos nacionales en la obra de los, de los que crearon el, el, el marxismo. ¿no? Eh, deciros que esa hipótesis eh, yo la he visto plenamente confirmada, insisto, en mi investigación. Eh, por lo tanto, vamos a adelantar, para animaros a leer el libro a algunos resultados sin hacer spoilers desde luego pero tampoco sin ahorraros eh, la, la lectura más bien incitar a que os animéis a penetrar en, en, en, esta, en esta investigación y sus resultados sobre eh, el hecho nacional en los en mars y que además han sido pues unos fundadores principales también de lo que son las ciencias sociales y también de la historia eh, como ciencia tal como se entiende, sobre todo en el siglo XX. Lo primero que, que tengo que decir es que Marx y Engels utilizan el término Nación y, y otros afines a todas las, en todas las épocas historias. La aplican a todas las épocas historias. No, no, no como algunos dicen interesadamente, que eso solo tiene validez en la época contemporánea. Insisto, se podía decir, eh, parafraseando el libro de Engels, que que, que este, el origen de la nación está vinculado al origen de la familia, la propiedad privada y el Estado que habría que añadirle el origen de la familia, la propiedad privada del Estado las clases y las naciones ya, ya Pierre Vilar a, había intuido algo de esto cuando añadió a, a eso de que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases eh, lo de el, el, la el añadido decía de la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases y de la lucha de naciones. Es sabido que Marx y Engels ante todo eran internacionalistas y se dedicaron eh, a, a organizar eh, la clase obrera desde el punto de vista internacional y todo su enfoque mm, del mundo pues pues giraba alrededor del de internacionalismo. Pero hay que leer la letra pequeña también. Eh, eh, eh, dicen con frecuencia que el proletariado antes de nada debe ser clase nacional, erigirse en clase nacional eh, antes de plantearse la revolución internacional y así fue en la, en la, en la historia. ¿no? Eso es muy importante porque después eh, supo verlo también antonio Gramsci cuando habló de, de, del concepto de hegemonía etcétera por lo tanto sí que le interesaba eh, el hecho nacional y el papel nacional del proletariado en la historia a Marx eh, y engels ¿no? incluso eh, en algún momento dicen que hay que ser nacional antes que hay que poner la nación antes que, que la clase Eso, fue muy evidente a la hora de tratar eh, la situación y las luchas en Irlanda y en, y en Polonia. En el caso irlandés, eh, comenta Marx que en su casa, en, en su familia, eran todos Fenianos que era el nombre que tenían los nacionalistas irlandeses del siglo, de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Con esto qué que, ¿Qué quiere decir? Eh, bueno, pues, pues quiere decir que no que no se puede a la hora de hacer teoría y de hacer práctica política eludir el hecho eh, nacional, sino que hay que cogerlo eh, por los cuernos y cuando, por ejemplo, existen casos de esclavización, digamos, de, de pueblos enteros como Polonia, e Irlanda, también lo dijo de, de las colonias esto que, que voy a decir, pues el proletariado tiene que ser, por, no solo por razones éticas, sino también por razones políticas, nacional antes que internacional. Algo de eso también lo tenemos cuando eh, Marx y Engels se declaran partidarios de la unific unificación de Alemania dirigida por la, por la burguesía no porque fueran burgueses naturalmente sino porque decían que la formación plena de la nación alemana aceleraba el proceso de construcción de de del capitalismo por lo tanto fortalecía al proletariado eh, como clase para, para, para dar el paso siguiente de la transición del capitalismo al, al socialismo en fin, que es complejo eh, eh, eh, el tratamiento que Marx y Engels le dan al hecho nacional desde el punto de vista político de, de, de, de, del proletariado, que era el término que se utilizaba en, en aquella época, pero es claro. Es decir, si, si, somos, si vamos más allá un poco de la superficie y, sobre todo, si nos olvidamos un poco del marxismo de manual posterior a los fundadores, que han esquematizado hasta el máximo y han elegido pues, unos conceptos para, para propagar el marxismo y otros los han desechado. Es el caso del concepto de condiciones de, de producción. Han preferido, los, los simplificadores del marxismo han preferido hablar solo de modo de producción, que es un, un término abstracto que justifica la existencia y la evolución de los modos de producción y las clases sociales sociales. Eh, que generan. ¿no? Eso está bien, pero Marx y Engels también hablaron de condiciones de producción para entender los fenómenos comunitarios desde el origen de la historia hasta su tiempo. ¿no? Y esto es muy importante y decir y denunciar que fue interesadamente olvidado por los manuales de marxismo de los años 60 y 70, prácticamente sin excepción. Y de ahí que. Nos, a, nos vimos abocados a esa, a esa simplificación de manual y a esa abstracción eh, poco útil incluso para la acción política, como se vio después en algunos de los resultados desastrosos que generó una acción política que tuvo como guía un marxismo eh, eh, alejado del marxismo de los fundadores por la vía de la simplificación excesiva. ¿no? Por ejemplo, ¿cómo, habla, ¿cómo explica él las naciones, su origen, su desaparición, su evolución? Pues a través del estudio de las condiciones, decía él, eh, nacionales de producción, también, también decía las condiciones de existencia nacional, que, que además de económicas, pues eran naturales e históricas, y en la parte histórica es muy importante porque ahí está toda la acción del sujeto social, de la ideología, etcétera, etcétera, de manera que el concepto final de, de la nación de Marx y Engels, además de una base material, pues eh, explica la relación de esa base material con la acción eh, del sujeto eh, social, sobre todo del proletariado industrial. Eso es muy importante, Os, hoy volverlo a... a a sacar a la luz este concepto porque nos permite enfrentar con mayores garantías de, de éxito en cuanto a, a conocimiento y en cuanto después a acción política enfrentar el problema de la complejización del hecho nacional hoy en día, donde hay naciones sin Estado, los viejos Estados-naciones, fenómenos nacionales de nuevo tipo, macro-políticos, macro etcétera, donde necesitamos mucho una, una herramienta y una metodología que nos permita dirimir un poco eh, eh, eh, lo que tiene de, de, de histórico y, y, y de concreto eh, eh, un fenómeno eh, que, que atraviesa toda la historia como es el fenómeno nacional. Nada más, insisto, eh, leer el libro y después eh, hablamos. Muchas gracias.